¿Qué tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Hoy tenemos en la mano acá un Huawei, un Huawei S7A, la cual está con bloqueo por falta de pago. Y vamos a solucionarlos de una forma rápida y fácil, gente. Primero hay que activar opción desarrollador, como en cualquier dispositivo, gente, para empezar con el proceso. Entonces, les voy a explicar cómo hacerlo. Primero hay que minimizar esta pestaña ahora vamos acá y vamos ahí donde dice ajustes, en este caso ya está en ajustes pero lo que vamos a hacer es ingresar desde un principio nosotros para poder hacer el proceso, acá lo tenemos, nos acerca el teléfono si nos aparece minimizamos, minimizamos entonces esta parte doble clic y nos vamos a ubicar en compilación y vamos a presionar más de 5 veces creo para activar opción desarrollador Listo, una vez que hayamos activado, gente, esa opción, vamos a minimizar nuevamente el anuncio y nos vamos a dirigir a donde está la pestaña de ajustes. Acá vamos a dar atrás. Si es que no nos deja, hay que tener paciencia. Solo minimizamos con doble clic y volvemos hacia atrás. Listo, acá nos vamos a ubicar donde dice opción desarrollo, gente. A ver, vamos a minimizar con doble clic y nos vamos a donde dice opción desarrollo. A ver, donde tenemos. minimizamos el anuncio acá nos vamos a ubicar opción desarrollador gente hay que tener paciencia si nos aparece el anuncio vamos a tener que esperar nada más y acá nos dice que acá vamos a hacer por ejemplo minimizar el anuncio para poder ver vamos acá acá gente en, en el sistema de actualización esta opción desarrollador ahí nos vamos a ubicar entonces minimizamos nuevamente el anuncio doble vez y acá nos ubicamos en esta opción listo y acá hay que tener paciencia nuevamente y poder minimizar el anuncio cada vez que nos aparezca gente, minimizamos, nos vamos acá en de ajustes y vamos casi a hacer la última parte y vamos a buscar la opción límite y proceso en segundo plano, que es una opción que está casi hasta el último, ahora vamos a verlo, si es que nos sale el anuncio minimizamos doble vez, vamos con la otra, vamos esperemos entonces que nos dé esa opción, acá lo tenemos gente, seleccionamos y lo damos no hay proceso listo, ahora sí te va a seguir apareciendo el anuncio gente pero es cuestión de esperar nada más, yo les voy a comprobar cómo lo he activado vamos a minimizar, acá damos aquí y acá en esta opción le dice límite en segundo pl plano lo he puesto que no hay proceso gente en este caso vamos a ir a ajustes así que te aparece el anuncio, minimizas vez vamos acá donde dice sistema actualizaciones minimizamos el anuncio doble y nos vamos a opción desarrollador como le estaba diciendo hay que buscar la opción límite en segundo plano límite proceso segundo plano lo tenemos por acá yo les voy a mostrar a ver cuál es la opción, acá lo tenemos gente esta es la opción que debemos de encontrar en opción desarrolladora y por lo general va a venir en límite estándar pero ustedes lo van a poner donde dice límite proceso segundo plano, nada más van a esperar un momento gente como ustedes pueden ver ya dejó de aparecerme el anuncio a mí entonces ya no está dejando trabajar acá el teléfono este es un Huawei E7A entonces gente una vez que ya nos deje trabajar vamos a hacer lo siguiente vamos a continuar entonces con el proceso ya acá no nos aparece el anuncio y lo que vamos a hacer es conectarnos a wifi o tener un chip con internet para descargar una aplicación gente A ver, vamos acá a conectarnos a nuestra red conectamos, esperamos que conecte para hacer el proceso gente y acá vamos a ir a nuestro navegador por ejemplo acá tenemos un navegador creo que es de Google, acá nos vamos al buscador y descargamos la aplicación Quickshot Maker gente listo vamos a descargar de la página de acá de a ver vamos a descargar esta página de ir y de descarga listo, vamos a descargar la aplicación descargamos, hay que tener paciencia acá en este punto gente ahí nos dice que en la parte de abajo se, se va a descargar lo vamos a descargar y ahí dice que se agregó a la lista de descargas Entonces, acá nos sale como se haya descargado lo vamos a dar en permitir y estamos verificando esta aplicación gente y lo vamos a dar en instalar Listo, ahora sí ya lo vamos a proceder a abrirlo. Vamos a aceptar y acá, gente, vamos a buscar una opción muy importante para poder terminar con el video que sería la aplicación Cositic. Hay que buscarlo, gente, desde el principio hasta el fondo, uno por uno. Hay que tener paciencia para así hacer el proceso, porque si no, no nos va a funcionar, gente listo amigo entonces vamos a buscar esa opción Cositic es una aplicación que te aparecerá en la parte de abajo del subtítulo te aparecerá con letras pequeñitas Cositic en muchos teléfonos aparece en la primera aplicación pero en este creo que está al fondo y vamos a ir buscando por ejemplo yo lo tengo acá al fondo, acá en la parte de abajo y le voy a seleccionar esta aplicación listo, se desliza varias opciones, vas a ir a la segunda opción y acá gente va a hacer lo siguiente. Vas a dar información de la aplicación. Te abrirá la aplicación entonces. Y lo que vas a hacer gente es ir almacenamiento. Borrar caché. Borrar memoria caché y borrar datos. Listo. Lo borras los datos. Ahora si sí, vas hacia atrás. Y lo vas a deshabilitar. Listo gente. Bueno eso sería todo. Ya no hay más nada que hacer. Ahora sí solamente si ustedes desean. Pueden instalar la aplicación de Quick Maker y también vamos a comprobar activando la opción de que tenemos acá, que sería la opción de desarrollador. A ver, vamos a ir al sistema de actualizaciones. Acá lo tenemos: opción de desarrollador. Vamos a activar la opción de límite en proceso de segundo plano y vamos a reiniciar el dispositivo para ver que ya no nos sale ese anuncio. Un dato muy importante también: es que tú restableces de fábrica o actualizas el software. El teléfono estaría volviendo a su normalidad con el mismo anuncio, gente. No es necesario reiniciar ya que esta solución es definitiva para tu dispositivo. Vamos a reiniciar el teléfono para ver que ya no nos sale ese anuncio. Listo, ahora ya no tenemos el anuncio. Vamos a ver el dispositivo. Ya está completamente desbloqueado, gente. Ya no pueden pagar su deuda ni nada por el estilo. Solamente no tienen que formatear ya que pues, cuando ustedes restablecen el teléfono, formatean, se va a activar la aplicación y podrá volver a lo mismo. Nos vemos en un próximo.